Bueno, pues vamos a seguir un poco con Kajed, eh, con eh, las escalas mayor, las escalas mayor, qué mierda esta. La escala mayor de la eh, tocada en, en otras dos posiciones distintas de las que vimos el otro día. Quien no haya visto el vídeo del otro día, pues aquí le pongo un enlacito para que vaya al vídeo del otro día donde explico un poco de, de qué va el tema. Lo que vamos a coger esta vez es el formato de la eh, que llamamos de cejilla. Y a partir de ahí, sin extendernos mucho en el mástil, vamos a usar básicamente unos 5 o 6 trastes, pues las dos escalas, o oh, perdón, las dos posiciones de la escala mayor de la que podemos encontrar ahí. Las detallamos un poco y luego a continuación, pues, me grabo un ritmillo con, con, el, con el looper y lo pongo ahí a reproducir todo el rato. Por cierto, alguien me lo ha preguntado, ¿y qué guitarra es la que estás usando? Pues la guitarra que estoy usando es una Harley Bentons, ¿vale? Harley Bentona. 5, esta es la HB35 Plus, que suena de puta madre y se toca muy bien también, es decir, que una, una guitarra para lo que vale, o mejor dicho, para lo que cuesta, vale mucho. Ea, pues vamos con el para Pues seguimos, como hemos dicho, con Cajet en La, con las posiciones de la. El otro día habíamos visto esta posición de la También habíamos visto esta posición de la que es la más difícil. ¿Vale? Puedo poner una combinación de ambas, que sería esta. ¿Vale? No tengo que tocar la prima porque no entra. ¿Vale? Y hoy nos vamos a concentrar en la posición que llamamos de cejilla, o que llaman de cejilla o de barra y vamos a ver qué escalas eh, qué dos posiciones de escala mayor podemos tocar aquí que son estas esta es una y la otra es ¿vale? son dos posiciones de la escala mayor de la que podemos tocar aquí ¿vale? entonces la primera es el traste quinto traste séptimo traste cuarto traste quinto séptimo esta es una simetría cuarto eh, perdón esta no es simétrica, simétrica con la que viene a continuación 4 4 6 7 4 6 7 estas dos son simétricas y ahora las que vienen a continuación también son simétricas 5 7 9 5 7 9 es decir que las cuerdas cuarta a la a la prima eh, tenemos un par de simetrías que nos van a servir para memorizar mejor la escala que son ¿vale? y la otra parte que no es simétrica sería ¿vale? 5, 7, 4, 5, 7 y esta es 4, 6, 7, 4, 6, 7 5, 7, 9 5, 7, 9 o sea, lo que se trata es de coger y practicar la escala, ponemos un metrónomo y. etcétera, ¿vale? Eh, como ya he comentado en vídeos anteriores, esto es el cansinismo, o sea que eh, Cuantas más veces las repitas, más, más se te va a quedar en la memoria. El, hay una frase en inglés que, que era eh, practice makes perfect, pero hay otra, una versión que es practice makes permanent. Y esto, creo que esta es la que hay que utilizar aquí. Es decir, no solamente perfect, sino permanent. Es decir, que se nos quede metido en la mollera para, para los restos. Que no tenga que, que pensar, que directamente digo, estoy aquí, voy a tocar mayor. Y que no tenga que pensar nada. Y acordaros también de alternancia, que esto es una cosa que me tengo que trabajar yo mismo también. Bueno, esta es la primera posición de la escala. Que acabaré aquí. esta progresión esta escala me conduce aquí vale a este, a este acorde esta progresión es una diatómica y ahora viene esta una disminuida que no ahora mismo no me acuerdo cómo era esta no sé bueno esto da lo mismo borrarlo no me hagáis caso el caso es que llega llega aquí vale Y la otra que me va a llevar a re, y es 7, 9, 10, 7, 9, estas dos son distintas, ahora tengo una simetría, de hecho otra vez la cuerda de cuarta a segunda y simetría, que sería 6, 4, 9, perdón, 6, 4, 9, 6, 7, 9, 6, 7, 9, 7, 9, 10, 7, 9, 10 acabo en Re como hemos dicho antes. Entonces, repito, eh, empiezo mejor con el dedo índice, 7, 9, 10, 7, 9, 6, 7, 9, 6, 7, 9, 7, 9, 10, 7, 9, 10. Estas son iguales también, ¿vale? Y esta pues acabo en en la progresión esta diatónica, vale bien. Y nada, lo mismo practicarla y hacer, haciendo, eh, digamos, patrones para que suene un poquito más musical y también para que se nos quede mejor. la puedo, puedo seguir hacia arriba para que hacia arriba me refiero hacia abajo para que para que mh, integrar esta también vale. y acabaría aquí en esta El otro día voy a poner un, una, un loop Aquí dando vueltecitas Y voy a ver qué se me ocurre Voy a, voy a intentar hacer algún tipo de progresión No solamente la acorde de la como hice el otro día de Que es un coñazo A ver si pongo por ejemplo La bamba, vamos <risa> Acabo de, de, de tocar la bamba Bueno eh, con, con la progresión de la bamba a ver si sale venga bueno pues vamos a empezar con, con las pruebecillas y lo que voy a hacer es eh, ya grabado el loop vale En eh, la progresión está que hemos comentado un poquito más lenta y voy a tocar la escala en esta posición perdón y la escala en esta posición luego las voy a combinar las dos y por último voy a intentar eh, darle un poquito de melodía, ¿vale? Entre comillas. Bueno, vamos allá. Gracias. otra ya que lo no triunfo como un que es y bueno ya está pues si no si no esto me llevo yo hasta mañana pero eso es lo que de lo que se trata que me cojo la escalita, la practico para arriba, la practico para abajo, intento practicar lo que estoy haciendo ahora mismo, practico también, o sea, lo que estoy estudiando ahora mismo, practico también lo que ya he aprendido, que ya eh, vimos en la otra lección, y combino y voy combinando. Y de vez en cuando me aburro y digo, ¡hostia! ¡Qué aburrimiento! Pues me voy a la, la tónica de blues, mayor o en la menor, que se entra en todos lados. Y ya está, ¿vale? Venga, aquí otro. Yo sigo lo mío.